Hola de nuevo, mis amigos de YouTube. Ya volví con otro video para ustedes. Y bueno, aquellos que ya están en Guadalajara, qué calor, ¿verdad? Anda con el sol. Amo Guadalajara, pero la verdad es que su clima siempre está bien raro y de hace frío de la nada ya está así que... ¡pum! Golpe de calor. Pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar porque en general Guadalajara tiene un clima como templado. Entonces, está bien. Y bueno, y como pueden ver, ya va creciendo mi cabello. En realidad, lo que le dije a la chica que me cortó el cabello fue como de, ah, quiero esto. Y todavía planeo como seguir creciendo esta parte y eventualmente llegar a un corte y algo parecido a esto. No sé si me vaya a quedar realmente, pero bueno, ya veremos con el tiempo. Pero bueno, en realidad no estoy haciendo este video para platicarles sobre el clima y mi cabello, sino que más bien quería retomar un tema de uno de los videos que hice hace poco, este. Resulta que después de haber hecho este video, mi papá llegó y fue como de Wow, si realmente te interesa este tema, aquí te dejo este libro para que lo leas y conozcas más acerca de él. La verdad es que sí se lo recomiendo, está muy bueno y además está muy fácil de leer y yo creo que sí si te lo puedes acabar en tres o cuatro sentadas. Tal vez dos, bueno, dependiendo de qué tan rápido lo leas. Yo sí me tardé un poquito más porque a mí me gusta estar leyendo como varios libros al mismo tiempo, por si me aburro ya de uno, pero quiero seguir leyendo, entonces ya tomo otro. Entonces, este ya lo acabé, no está tan gordo. Vean, o sea, es esto. Y la letra no es como tan chiquita, entonces está fácil. Pero bueno, les platico los otros dos libros que estoy leyendo. Es este de Fall of Giants, que hace muchos años mi hermana me lo recomendó porque a ella le encanta este autor. Pero cuando lo empecé a leer, creo que estaba muy pequeña y algunas cosas me traumaron un poco <risa> y lo dejé de leer. Pero hace poco lo retomé y la verdad es que me está gustando mucho. Ya voy como un poquito más de la mitad. O sea, esto es lo que he leído y esto es lo que me hace falta. Tiene una letra muy chiquita. Y bueno, ahorita también estoy leyendo este otro que es el de WTF me lo recomendó mi cuñado. Ese lo estoy más bien escuchando en audiolibro y ya casi lo acabo. Me falta como una hora. Creo que en total... A ver, déjame ver cuántas son Ah, se lo La introducción que dura 45 minutos. Y luego hay cuatro partes. La primera dura 3 horas 25. La segunda dura 2 horas 37 minutos. La tercera dura 4 horas 20. Y la cuarta es la más larga que dura 5 horas y 3 minutos. Entonces ahorita ya nada más me falta una hora y doce minutos. Sí me gustaría después hacer un video sobre este libro porque la verdad es que sí está muy, muy bueno, se lo recomiendo. Pero bueno, luego esperen el video en el que les platico un poco como las ideas principales que a mí me parecen como más pertinentes. Y bueno, les platico un poquito más acerca de este libro que la verdad me gustó mucho porque te va contando como la historia de cómo se fue investigando todo acerca de los hábitos. Entonces te ponen muchos ejemplos desde cosas más cotidianas como cuestiones médicas, como en las empresas y en los deportes. Lo que me gusta más que nada es que no se queda en cuestiones abstractas, sino que se apoya mucho sobre estos casos para ejemplificar lo que quiere decir. Y en realidad lo más importante de este libro es como este bucle que te explica, que tiene como tres facetas, ¿no? Que empieza con una señal, después continúa con una rutina y después termina con una recompensa. Entonces te explica cómo debes aprovechar estas señales y estas recompensas, realmente saberlas identificar. Lo que me gusta es que también el autor especifica que no es como que haya una fórmula secreta para cambiar cualquier tipo de hábito malo que tengas, sino que más bien te explica como estos elementos importantes que hay dentro de lo que se ha estudiado de los hábitos para que a partir de esas bases puedas experimentar y jugar con los factores que están dentro de ese mal hábito que quieres dejar o ese buen hábito que quieres adquirir. Entonces explica como todo eso parte de primero que tienes que identificar la rotina que quieres la rutina que quieres dejar. Después te dice que experimentes un poco con la recompensa. O sea, por ejemplo, si siempre que estás aquí en tu casa luego te dan ganas de bajar a la cocina y comer y comer y comer, digamos que lo que tú quieres dejar hacer es estar como picoteando, ¿no? Entonces te dice que, ah, pues tal vez realmente la recompensa que buscas no es la comida como tal, sino puede ser que simplemente quieres un descanso, o quieres una distracción o cualquier otra cosa. Entonces, más bien te dice que vayas como intentando en diferentes días cambiar esa rutina que te termina dando tu recompensa e identifiques cómo te sientes después de haberte dado como esa recompensa y que te fijes si realmente lograste satisfacer como esa ansiedad o necesidad que tuviste en el momento de que se activó esta rutina y así logres ver lo que realmente está buscando tu cuerpo satisfacer. Una vez que identifiques lo que realmente estás buscando, entonces ya viene más bien que identifiques esa señal, si es la hora o si es una persona o cualquier otra cosa para que entonces mantengas esa señal y mantengas también una recompensa pero cambiando la rutina es un poco más complejo que eso ya saben que todo lo que te escuchas simple es como bueno pero en la práctica es mucho más difícil y sí es cierto pero por eso les recomiendo leer el libro y que también sepan que o sea obviamente sí necesitan de su fuerza de voluntad y de la práctica el leer el libro no va a hacer que de pronto cambien y que su vida de pronto ya sea un conjunto de hábitos increíbles que los haga ser unas buenas personas estables y balanceadas pero el saber se ayuda espero les sirva y que se animen a leerlo porque la verdad, como les decía, está muy fácil de leer y no tienes que leerlo en un día o sea, realmente este tipo de libros se disfrutan más cuando vas leyendo como de poco en poco para que tengas tiempo de meditar y pensar y ver cómo lo vas a aplicar en tu vida e irónicamente es cuestión de hábito de leer poquito cada día no olviden suscribirse y darle click a la campanita de verdad, suscríbanse ya que si llegamos a 200 entonces, ánimo, dale click, dale like también dale click a la campanita para que recibas notificaciones no olvides comentar y a la mera recomendarme algún libro es el más que decir, nos vemos hasta la próxima semana.